Bolivia ha logrado un superávit del 26.5% por eh, lo que significa que estos primeros cinco meses del año en comparación al periodo 2017 se levanta un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, dio también a conocer que esta recuperación es importante, pues eh, demuestra que el, en el contexto internacional mejora bastante, lo cual beneficia a Bolivia. El Instituto Boliviano de Comercio de Exterior prevé que este año las exportaciones sean superiores a 9 mil millones de dólares, con un crecimiento de más de 10.5